¡Hola familia, ¿cómo estáis cracks? Espero que todo el mundo Esté súper bien en el día de hoy, prestéis Muchísima atención porque lo que se viene Hoy ¡Woo! Estoy súper contento de que todos me estéis escuchando un día más Porque el día de hoy, amigos, es otro nivel, otra locura Los ovnis ya están disponibles en el juego de Fortnite A ver, no puedes coger y conducirlo, lógicamente Pero están dentro de los archivos del juego ya por fin Así que si en el momento que estás viendo este video todavía no están disponibles Queda realmente muy poco para eso Y hoy te voy a enseñar todas las novedades que hay de los ovnis Todo lo nuevo que va a llegar acerca de los ovnis y todos los misterios de los extraterrestres ¿Te gustaría saberlo, no? Quédate hasta el final del vídeo porque esto va a ser súper, súper interesante Antes de todo, ya sabéis que podéis dejar un fuerte like en el vídeo que os apoya muchísimo Y si no estás suscrito todavía, suscríbete al canal que no te vas a arrepentir Bro, tienes que saber todo lo nuevo que va a llegar a Fortnite y no te puedes perder los siguientes vídeos Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, recuérdalo Y sin más tiempo que perder, pasamos con el vídeo que estoy seguro de que os encantará demasiado Bien, un nuevo sonido con un espectrograma secreto ha sido encontrado en Fortnite. Quiero que lo veáis vosotros mismos. Hay muchas especulaciones acerca de esta imagen que estáis viendo, hay mucha gente que comenta que el dibujo que se puede observar se trata de la mano o el pie de un alien, los hay que ven el logo de una llave o algo raro, los hay también que ven un cactus en el dibujo, yo por ejemplo veo un cactus, un estilo de árbol del desierto, después se escucha la voz de alguien hablar. Podría ser un extraterrestre o muchos jugadores creen que se puede tratar también de la gente caos. Pero lo que es cierto es que realmente se parece a un cactus o a algún tipo de árbol del desierto. Además no todo el mundo lo sabe pero seguramente para la siguiente temporada 7 de Fortnite tendremos un nuevo bioma. Algo parecido a las palmeras que había antes en Paradise Palms Por ejemplo, ¿os acordáis en Paradise Palms, verdad? Justo al lado de las palmeras teníamos un bioma totalmente nuevo Un lugar veraniego y de calor Y pensar que en cada temporada hemos tenido nuevos biomas con cambios bastante importantes Así que un desierto sería lo más adecuado Tuvimos el bioma de la nieve cuando llegó la época de la nieve El del desierto cuando llegó el verano El del volcán El bioma del bosque El bioma de la jungla En fin, muchos Así que el nuevo bioma que tendremos probablemente esta nueva temporada 7 de Fortnite Volverá a ser Un bioma relacionado con el calor Y el verano seguramente Ya que si el espectrograma es un cactus Además el verano está por llegar esas plantas solo pueden salir en lugares muy cálidos y secos. Además, los ovnis tienen una relación en la vida real con el desierto. Y es que seguro que os suena el desierto de Roswell, ¿verdad? Es ahí donde está el cartel de los ovnis tan famoso. Entonces, es muy lógico que si Fortnite decide meter los UFOs o los ovnis en el juego, Debería también añadir el desierto, entonces, más importante con la temática de los ovnis. Tiene toda la lógica y además creo que podría ser lo más adecuado para la temporada. Así que ese desierto muy seguramente estará completamente rodeado por carteles de peligro y de advertencia por ovnis o directamente muñequitos ovnis extraterrestres y naves espaciales. Estará realmente súper interesante Bueno, esta temporada, amigos, parece que no habrá evento final confirmado Al menos no tendremos un gran evento como el de Galactus, el del cohete o el del monstruo de Pico Polar Parece ser que no será tan importante el evento final de esta temporada Porque lo más importante y en lo que Fortnite se está centrando es en la siguiente temporada se ha confirmado que tampoco habrá evento en solitario, como el evento de Crisis cero que tuvimos en Fortnite hace muy poquito, no habrá ese tipo de eventos para esta temporada. Justamente Epic Games confirmó la temporada anterior, 10 días antes del, del evento final, que tendríamos el evento en solo. Así que si no hay confirmación de nadie todavía y faltan prácticamente 6-7 días... Es que podemos esperarnos que esta temporada el evento final sea un chusco bien grande. Pero sé que muchos ahora estarán un poco tristes si no hay evento esta temporada. Piensen que es normal. Fortnite ha centrado tanto tiempo y tanto esfuerzo en la siguiente temporada para que sea una grandiosa temporada. Que realmente no es necesario que esta temporada 6, que es una temporada de transición... Tenga mucha importancia, si se fijan esta temporada tampoco ha habido grandes historias ni grandes misterios Porque se han centrado desde el principio en la más importante Pero según algunas filtraciones el final de esta temporada en los campos de trigo de la isla Tendremos marcas de extraterrestres que dejarán en estos lugares para dar la introducción a la siguiente temporada en los campos de trigo del juego seguramente aparecerán las marcas de naves alienígenas y dibujos por estos campos. Así será, seguramente como Fortnite nos dará los últimos desafíos y las primeras apariciones de ovnis en el juego delante de nuestras narices. Tenemos otro sonido amigos, que nos ha dejado además los pelos de punta. Es algo un poco loco. Parece que una voz de un alienígena nos está avisando de que... Hay algo en el cielo y que debemos ver el cielo. Escuchen esto porque dice atentamente, porque dice claramente, Watch the sky. Watch the sky. Uh -huh. parece que Pili está huyendo de los ovnis de este lugar así que esto confirma que probablemente seremos perseguidos por los ovnis de Fortnite así que en mi opinión los aliens o extraterrestres son totalmente ciertos y eso aparte ya está confirmado pero creo que realmente durante cierto tiempo puede que seamos absorbidos por las naves alienígenas en pocas palabras Podremos ser secuestrados por los extraterrestres. Así que espero que todos estéis preparados para las abducciones. Porque pronto nos llevarán al cielo. Y eso nunca antes ha pasado. Francamente creo que esta temporada será de las mejores temporadas en todo el juego. Así que debemos estar preparados porque Fortnite puede volver a ser un nuevo juego. Después de esto que va a suceder. Y por último amigos, Fortnite ha vuelto a hacer de las suyas y ha colocado de nuevo en la vida real carteles promocionando algo que va a pasar en el juego, avisándonos de que ellos van a llegar, refiriéndose lógicamente a los extraterrestres al juego. Estos carteles creo que fueron colgados por Francia si no me equivoco, así que amigos, ¿qué tanto hype tienen ahora mismo. Por la nueva temporada. ¿Les gustaría un sorteo de nuevos pases de batalla? Os leo a todos en los comentarios. Recuerda seguirme en TikTok que subo videos que te harán reír muchísimo y te encantarán, seguro. Gracias a todos por estar aquí un día más y recuerda suscribirte si no lo estás todavía. No puedes perderte todo lo que está por llegar. ¡Chao!